tenía antes. Hola, saludos cordiales chicos, seguidores de Prisline. Muchas gracias por estar ahí. Nos habla Luis de Prisline. En esta ocasión estamos con Javier. Buenas, ¿qué tal? Javier eh, ha recurrido a nosotros porque él ha estudiado la carrera de nutrición humana y dietética. Exacto, de una. Y quiere... <risa> Quieren también ampliar un poco su base de clientes, ganar más dinero. Y Prislain le ha propuesto que, que haga su consulta desde casa. Uh -huh. Exacto. Entonces, lo mejor primero preséntate, Javier, uh -huh. a la audiencia, diles uh -huh. quién eres. Perfecto. Y empezamos a hablar tanto de tu carrera como de cómo se puede ganar dinero desde casa aplicable a cualquier conocimiento. Puede uh -huh. ser a un nutricionista o cualquier persona que sepa bien algo. Uh -huh. Perfecto. Preséntate, Javier. Pues nada, yo soy Javier, eh, soy graduado en Nutrición Humana y Dietética eh, y, y nada, bueno, yo hice la carrera en la competencia en la, competencia, la Universidad competencia de Madrid Y eso es un poco todo, la presentación, pues, no sé si quieres empezar a, a preguntarme eh, a hacer Ahora, una ahora te voy a presentar cuántos años son esa carrera Pues esa, esa carrera son cuatro añitos Exactamente, sí, una, es una carrera universitaria uh -huh. La pregunta, la pregunta. ¿Por qué decidiste estudiarla? ¿Por qué decidí estudiarla? Muy buena pregunta. Eso es porque bueno, eh, a mí siempre el deporte me ha encantado y y nada, pues siempre tenía mucha mucha intriga, ¿no? Por saber eh, qué es lo que había que comer, ¿no? Antes, durante o después eh, para, para rendir más en el deporte y luego para eh, para tener una buena salud. Luego, bueno y ya pues por ahí empezó realmente la cosa está claro que es un tema que te interesa verdad sí sí, sí, sí. eso se podría decirse sí. eh, ahora vamos a hablar de cómo se gana dinero desde casa vale uh -huh. pero seguimos eso. con lo que ha estudiado Javier rápidamente eh, qué se aprende qué se aprende que dietética se aprende. y nutrición uh -huh. humana buena pregunta díselo buena, a la buena, audiencia Una pregunta eh, bueno, en la carrera realmente se imparten diferentes asignaturas, ¿no? en, dentro de las cuales la podríamos encajar en tres, en tres bloques. ¿no? Te enfoca la carrera hacia la industria alimentaria, mediante eh, asignaturas como procesado de los alimentos, bromatología, un poco para saber qué es lo que llaman los alimentos y cómo se procesan nuevamente. Te enfocan también desde el lado de la medicina, ¿no? te dan eh, asignaturas de patología médica, de fisiología, bioquímica y luego también, obviamente, ¿no? como dice el nombre de la, de la carrera, también tienes eh, asignaturas que son eh, propias del grado, que son, bueno, pues planificación de dietas en, eh, en ciertas eh, enfermedades o en ciertas eh, edades de la, de la vida. Es un poco todo. Vale. ¿Me has, cuánto tiempo llevas desde que has sacado la carrera, Javier? Pues dos añitos. Y Javier ahora está ganando dinero, pero no ganas mucho, ¿no? No, bueno, bueno, depende de lo que se La audiencia quiere la de verdad. Depende de lo considere mucho. <risa> Hombre, a, a mí si pudiese yo acudí a ti, porque claro, claro, el, el posicionamiento en internet es clave, ¿no? Y el poder tener tu marca, ¿no? Como tú siempre dices, también es súper importante y bueno pues las consultas online eh, siempre es un buen eh, siempre es una buena oportunidad que, que, que me gustaría poder explotar y, y poder sacar partido de ellas por cierto a, el a la audiencia no le he dicho que los que queráis preguntarnos podéis escribirlo los que nos estáis viendo ahora en directo lo ponéis sí, las preguntas sí, sí, en sí, el chat ¿vale? los que veis luego el vídeo podéis ponerlo en los comentarios de YouTube y el que no sí, esté suscrito sí. al canal de Prisline en YouTube que se sí, suscriba sí. ahora mismo vale <ríe> Javier está ganando dinero pasa consulta en, en varios pueblos, ¿no? eh, varios pueblos, en varios pueblos de aquí de la sierra. Uh -huh. Pero pues puede ganar mucho más. Entonces yo le digo nada claro online sí o sí. Online sí sí estoy convencido. Para ganar dinero de <risa> vale entonces clave primera porque las claves chicos os la, las tengo aquí en este papel ¿eh? os las voy a dar se pueden aplicar a Javier o a cualquier persona que tenga un conocimiento uh -huh. ¿eh? y lo pueda ofrecer. La hombre, la base primera es tener un conocimiento bueno de algo. Exacto, si no, Puedes, claro, como en tu caso de dietética o como el caso de lo que sea. Uh -huh. De abogado, como el que es gerente de, de algo y sabe mucho de eso. Uh -huh. Entonces, la clave es crear una marca personal. Javier, ¿cómo va el tema de la marca personal? Bueno, desde hace un mes mejor. Ahí vamos, ahí vamos. Desde... Es de un mes, claro. desde un mes ah. pero llevas dos años ya ¿no? Claro. desde hace un mes yo eh, le recomiendo a cualquiera que quiera emprender vale, aunque esté ahora ya trabajando en alguna cosa y en el futuro se quiera montar un negocio de algo o quiera ganar dinero de casa pues que empiece a crearse lo que se dice una marca personal y ahora ahora diremos qué es eso de una marca personal no pues eso quiere decir que la gente te reconozca pues igual que Chris Line hace estos vídeos de orientación laboral y nos vais conociendo como orientadores laborales pues en el caso de Javier como un buen nutricionista diríamos ¿no? Entonces para crear una marca personal yo le diría a Javier y poder trabajar desde casa cómodamente pues que se cree un blog o una página en internet que se abra un canal en YouTube sí, que ya lo, grande, abierto, ¿no? ya lo tienes abierto, sí, sí, sí. ¿no? Ya lo tienes abierto, pero sin no contenido. No vídeos, no hay vídeos fallo, fallo, fallo, fallo. Y por supuesto, tu Instagram y tu Twitter. Exacto. Y el blog, el blog, ¿cuántas entradas tiene? Dos entradas. El blog, bueno, el blog ya tiene más. ¿eh? Tiene más. Ya más contenido este mes. Ya creo que ya vamos por cuatro, 5. Ah, vale. bueno, Pero yo doble. te dije que abrieras el blog por lo menos hace un año. Exacto. Que sí, me ya, consultaron, ya me venías, hace un año. Ya me venías ahí. No, y me... Yo me consultó. Digo, <risa> ábrete ya mismo una marca personal. Exacto. Le dije esto, que os voy a decir ahora a todos vosotros, pues no me hizo ni caso. Era <risa> verdad. Es verdad. Y ahora un año después me ha vuelto me vuelve y me dice oye Luis que y me Tenía dice razón. y me dice Javier a quién le puedo pagar para crearme posicionamiento o sea, no en el internet, internet. internet y yo le he recomendado mejor que no porque aunque hay muy buenos profesionales también los hay que no son tan buenos y va, y también vamos a partir de la base que no tenemos dinero aquí queremos ganar dinero desde casa sin dinero sin tener dinero para internet bueno pues créate una marca personal háblete ábrete un blog ábrete un canal en YouTube todo eso es gratis tu cuenta de Instagram, tu Twitter y yeah. empieza a crear contenido de lo que sabes hacer bien. En tu caso, la dietética y la exacto, nutrición. Exacto. ¿Vale? Oye, igual que te haces el blog, pues luego puedes hacerte el vídeo en YouTube explicándole a, la, a, a los que te ven lo que has escrito. Exacto. Vale. ¿Vale? Porque el blog está muy bien, pero hay mucha gente que leer ya les cuesta mucho. <risa> sí, la mejor la se verdad. lo cuentes. Y ahí, ahí, poco a poco, poco a poco, pues te vas creando tu marca personal. Siempre, claro, que sepas muy que bien constante. el tema. El tema. ¿Vale, Javier? O sea, el tema claro, no, que Constante, tú. hombre, claro. Si no lo haces, si no eres constante, no, eso no eso, lo haces. Si subes en un solo día. un vídeo, Si video. subes solo un vídeo, no. <risa> para, eso que no. Dejalo, para eso déjalo. Mira, pero lo tienes muy fácil. Sí. Te abres. Eh, el blog que ya te lo has creado. Uh -huh. Y la cuenta de Twitter que tenía un seguidor el otro día. Yo lo intenté <risa> apoyar desde el de que tenemos ciento y pico ya, mil. Ya, ya tenemos más, ya vamos a ganar Me He un dicho, digo, a joder, ganate algún seguidor más. <risa> no, pero bien. Sí, pero sí, oye, sí. se ha hecho unos artículos. ¿Cómo se llama tu blog? Aprende a comer jmh. Aprende a comer jmh.com. Com, com, com, com. Y muy buenos, ¿vale? O sea. Eh, ahora digo, cógete YouTube y lo explicas también. ¿vale? Y así, por lo menos, cada semana. Pim, pam, pim, pim, pim, tú, como el año que viene, tienes mucha más notoriedad. Uh -huh. ¿Vale? Bien. Que seguimos, si quieres, un poquito hablando de tu profesión. Si quieres, vamos. Sí, hombre, Porque hombre, claro. el tema del ahora. trabajo, ¿eh, ¿qué es mejor? ¿Público o privado? Para mm -hmm. alguien que ha estudiado no, nutrición de, de, de, humana y dietética, eh... que son cuatro años de <risa> Ahora el, el trabajo eh, es, yo diría casi 100%, a lo mejor hay alguna excepción que desconozco, pero casi 100% es por el sector privado. Sí que es verdad que se está bueno eh, haciendo mucho trabajo ¿no? y poco a poco van apareciendo más oportunidades desde el sector público, pero de momento casi 100%. Pero yo creo que lo público es prepararte una oposición, no como hacen exacto, los médicos, exacto. pero y de, momento, que es, fuerte, de ¿no? momento no están las oposiciones ahí. Claro, no, ¿no? No y no cuando, están, cuando ahí. están habrán, yo que sé, X plazas para 100.000. Hombre, que tenga tiempo, hay muy buenos sitios que te preparan las oposiciones pero vamos, yo creo que el camino de Javier es el más adecuado. Pero uh -huh. bueno, insisto, creando marca personal. <risa> vale, ahora vamos a hacer la segunda parte como cómo con una marca personal ganamos dinero desde casa. Que voy a contar, ¿vale? Pero paso uno ha quedado claro: paso marca personal. Marca personal. Todo ¿Cómo? el mundo, venga. Todo el mundo. ¿Cómo creamos marca personal? Nos hacemos un blog, nos hacemos un canal en YouTube, una cuesta en Instagram y en Twitter y lo vamos llenando de contenido eso no se llena en un día ¿eh? eso se va haciendo por cada semana según el tiempo que cada uno tenga oye yo creo que con una o dos horitas a la semana o tres según cada uno no está bien, está bien. vamos volcando contenido de calidad de lo que sabemos hacer sí. bien y ya verás cómo la, la sociedad lo va valorando vale Javier cómo es saltando un poco el primer contacto con un paciente el primer contacto con un paciente realmente es el, bueno, de lo más importantes porque bueno, realmente es una primera consulta que se trata de que trata realmente de conseguir mucha información sobre el caso del paciente, Pues le pregunta sobre su estilo de vida, sobre lo que come, sobre lo que no, hace ejercicio, el su objetivo, lo más importante que realmente se pregunta al principio. ¿Salen venir gorditos o le puedo decir a la audiencia la verdad? le puedo decir la audiencia, yo soy paciente Javier. Yo era más gordito, más fondo Chicos, desde hace un año que conozco a Javier, vamos, no me pongo de pie, pero estoy mucho mejor. Eh, te lo ocurra te lo curras claro, también. Me ocurro, pero gracias, gracias a tu buena yo cuando aquello se lo dije, digo, oye, créate un poquito, marca personal y ampliarás la base. Pero vamos, que es un gran profesional, total, Vamos. gracias, muchas gracias que escuchar contacto con un paciente nuevo como cómo es Claro lo que, lo que te digo no es esa, esa, esa, esa primera esa consulta primera ¿te, ven, claro. te venimos todos gordos o bueno en eh, eh, la primera hay consulta de todo pueden venir eh, gente que bueno que que que tenga sobrepeso o que o que parezca de obesidad pero pero luego luego también puede venir gente bueno pues que tenga intereses alimentarias que quiera mejorar su rendimiento deportivo o que bueno a lo mejor quiera llevar mejor su embarazo embarazadas no o bueno, pues, puede venir por más eh, por, por otros ámbitos ¿Y te, ¿no? y te suelen decir bien la información porque supongo que en la primera consulta te les tienes que pedir mucha información no para conocerlos sí, como se está estás de... diciendo la te bueno, te van vale. bien o hay que ser un poco crítico ahí rebuscar un poco entre bueno yo, yo, porque sinceramente sí. se come fatal no eh, sí, comemos bueno, fatal o sí, no sí, bueno, en general bueno, digo no hay, digo los no expertos hay cosas bueno que si, siempre hay cosas que se hacen bien y siempre hay cosas bueno pues que hay que ir puliendo un poquito eh, pico pala pico pala poquito a poco pero pero bien en principio la gente suele suele ser bastante honesta Vale, ya que están viniendo un servicio. Ya. Pues, la... Entonces, ahora Javier está dando las consultas físicamente, ¿no? Exacto. ¿En, en exacto. qué población es la Pues eh, estamos cosas. en Alapagar, estamos en Las Rozas, en Bodía del Monte y en Ya. Claro. Y Javier quiere trabajar desde casa, uh -huh. aparte, como complemento. Uh -huh. Exacto. Pues yo le digo, te creas la marca personal y ya luego hay vuelcas tu información gratis y luego el que quiera consultoría, pues se la puedes hacer por Skype perfectamente. Sin le puedes cobrar por PayPal. Pues no sé, por ejemplo, 50 euros la consulta, una hora, ¿cuánto puede durar una consulta física? La primera consulta suele durar más, suele durar en torno a unos 45 minutos, una hora. Pues que no. Vale, pues sí. eso, 45 minutos, una hora, 50 euros por Skype uh -huh. y para adelante. Para adelante. A ganar dinero, Javier, a o a monetizar dinero, el conocimiento, ¿no? <ríe> y la gente te lo va a agradecer. Porque hay mucha gente a lo mejor que no se quiere desplazar. Oye, yo conozco a una persona que, por ejemplo, tiene que ir al psicólogo y en su ciudad... Eh, en ávila en este caso no eran carísimos los psicólogos encima no le gustaban oye se lo miró por internet por, y ahora tiene un, un psicólogo por skype que está a lo mejor en la otra punta de españa y hace las consultas semanalmente y muy bien y ya está. La y no ella contenta bien. la paciente contenta y el psicólogo también pues eso es lo que estoy proponiéndote eso a ti javier win, y win, a win. toda la audiencia exactamente un win-win <ríe> cómo ganar dinero desde casa que no nos hemos salido el tema crearos la marca personal y sobre lo que sabéis hacer bien por supuesto partimos de la base que sabéis hacer algo bien En ¿vale? el ejemplo de javier la dietética y la nutrición humana Exacto. En el ejemplo del médico el médico el abogado el abogado que el, lo que sea lo que sea tampoco es necesario la carrera a lo mejor no sabéis hacer bien otra cosa que no necesita carrera y hay mucha gente que quiere aprender eso uh -huh. pues os creéis la marca personal y luego hacéis consultoría directamente por skype y no os complicáis lo que es una idea profesor de español para extranjeros hay mucha gente en el mundo que quiere aprender español os van a pagar. podéis Todos vosotros que nos estáis viendo ahora podéis ser profesores de español. Muchos en el mundo quieren hablar con un nativo español y practicar. Pues podéis enseñarlo por Skype. lo sí. pues digo, hombre, no tu caso yo pondría 50 euros la consulta. <risa> eh, a lo mejor un profesor de español para extranjero, pues que sea más barata. No sé, 20 euros, 10 euros, eso ya los precios lo vais viendo. ¿Cobras por PayPal? adelante. Pa no sí, sí. eh, no sé si estoy diciendo algo raro. No, no, no, todos quieren ganar dinero desde casa. Os acabo de dar la clave, chicos. Eso sí necesitáis tiempo, ¿eh? Estamos hablando de ganar dinero desde casa sin inversión. Pero lo que sí necesitamos, inversión monetaria, no necesitamos, pero de tiempo sí, para crear una marca personal, para ser reconocidos, constancia, tiempo, y lo vamos a haciendo. Esto es vamos un poco eso. lo que os quería decir, ¿eh? <risa> <risa> Seguimos con tu entrevista si quieres. Lo que tú quieras. La audiencia puede preguntar si quiere algo. Preguntar, preguntar, joder, ¿Vale? estamos para eso. Pero tienes tú ahí el chat de. Mira el chat, verdad, verdad, el chat. Mirar, es que tengo ya aquí a Twitter chat. y a Periscope, pero Ay, ahí Dios tiene mío, a YouTube. Mío, chat. Ay, si nos estáis preguntando por YouTube, no lo estamos viendo, chicos. Estamos quedando, pero mírame, mírame, ya, ya lo abrimos rápidamente. Vale, ya lo abrimos rápidamente. Mira, estamos aquí. Hola Julia5150, hola Dulcerne, que se acaba de unir. Uh -huh. Y ver, no hay, tienes, hay, escribe, no. escribe, escribe ahí algo. Escríbete hay algo. Uh -huh. Di hola, Javi, di hola. hola. A ver si te veo yo por aquí. <risa> ya estamos. Vale, es que tenía yo una cosita técnica aquí. Uh -huh. Vale. Que escúchame, Javi, ¿qué, ¿qué patologías tiene la gente relacionadas con la, la mala nutrición y esto? Bueno, realmente.. Eh, um... Hay ciertas patologías, eh, bueno, realmente la mayoría de las personas se podrían beneficiar de una planificación nutricional, pero bueno, eh, por ejemplo, eh, problemas de colesterol, problemas con el azúcar, problemas con las digestiones, eh, problemas, eh, bueno, o a lo mejor no hay problema simplemente pues como he dicho antes, ¿no? Quieres llevar mejor un embarazo, quieres mejorar tu rendimiento deportivo. O sea, realmente... Eh, hay diferentes diferentes ámbitos pero vamos desde el mundo más clínico de la patología realmente casi todas requieren de una de una planificación un poco más concreta, de una, un, un registro alimentario un poco más, un poco más concreto. Sí. Vale. ¿Y a quién le recomendarías la carrera? Si... Ah, pues muy buena pregunta también, porque claro. luego, claro, no vale, no vale apuntarse si no, no, vale apuntarse si no, no te apasiona realmente. Yo creo que es lo principal en todos los ámbitos, que, que, que, te, que te apasione lo que haces y que te guste ayudar a la gente. Yo creo que si no se juntan las dos cosas... No. Eh, creo que tiene, tiene poco recorrido. De, hacer un poco lo que te gusta de verdad, ¿no? Exacto, exacto, exacto, exacto. Claro, es, está claro. Eso es, que está si claro. No, es que si no, <risa> tiempo. Y te tiene que gustar un poco el tema deportivo, decías, ¿no? Bueno, si te quieres dedicar al tema del ámbito deportivo, también te, o sea, te tiene que gustar también hacer deporte. Yo creo que si no, creo que también es, es difícil ponerte en el lugar de la persona eh, si, si no te gusta hacer el deporte. Vale. Pues nada, Javi, si quieres añadir algo más, que tampoco, pero el canal es para ti. Eh... Saludos a todos, dice Josep Camino. Bueno, sal sal saludos bueno. para ti, Josep. Saludos, Josep. Estamos hablando con Javier que le estamos recomendando que se monte una consultoría por Skype para llegar a todo el mundo que quiera temas de dietética o nutrición. Uh -huh. Él ha estudiado la carrera, que son cuatro años Son sí. cuatro añitos, no cuatro más, años, sí. Más, ¿no? sí, sí. Y le he recomendado que se cree una, un blog, que ya lo tiene creado, que lo llene de contenido y que haga vídeos ¿eh? y, y se dé a conocer. ¿vale? Que todo eso lo haga gratuitamente, ayuda a la gente, aprende a la gente a comer mejor. Y luego el que quiera consulta personal con él, pues por Skype lo puede hacer perfectamente y le puede cobrar por PayPal. Yo le he propuesto que cobre 50 euros por consulta uh -huh. de, de una hora pero el contenido que da por internet, por youtube, por el blog, que sea gratis, uh -huh. yo es lo que le he recomendado. Él está ya pasando consulta física, uh -huh. porque lleva dos años, ¿no? Después se ha acabado la carrera. También. Pues esto es todo, chicos. Yo por mi parte esto es lo que os quería decir si javi quiere añadir algo más el año que viene yo propongo volver a entrevistar a javier chan chan chan y ya vemos chan, ya, chan, chan. Claro. No, me y ya vemos hombre esto te claro. lo dije hace un año no se lo dije hace un año espérate, ahora lo hacemos en público pero no, no pero que has hecho bien porque también has hecho lo físico que claro, da, ¿eh? también es importante y está claro, ganando claro, dinero con claro, claro, lo físico sí, no está sí, facturando pero, no, no, a ver, también las cosas hay que hacerlas por pasos. Por tampoco, ahora, no también recomiendo tienda. al que esté ahora trabajando y tenga en mente crearse un proyecto eh, que ya empiece a hacer contenido. Que claro. Eso no cuesta hacerlo. ¿Vale? Os sea, hacéis vuestro blog, vais haciendo vuestros vídeos. invertir tiempo, eso sí, lo que tú decías. Y invertir pero, tiempo, eso sí, pero no claro. necesitáis dinero. Y mm -hmm. luego, ya cuando dais el salto, pues ya lo tenéis hecho. ¿Vale? Es un gota a gota. Uh -huh. ¿Vale? Y yo creo que para posicionarte, insisto, Javier, lo mejor es que lo hagas tú. Porque es muy importante, es tu marca personal, la marca personal de Javier. ¿Cómo te apellidas, por cierto, para la audiencia, no? Para que se Miguel que, ¿no? Hernández, me Miguel Hernández, marca personal. <risas> ¿Vale? Javier Miguel Hernández. Claro, el blog como es? El blog es aprende a comer jmh. Aprende a comer jmh.com. De los sí, apellidos jmh de, de, de momento tiene cuántos artículos hay? Yo he visto dos. Hay, bueno, hay más. Hay no algo más. Visto Yo he visto dos. He visto el supermercado, el de que vamos a comer y que nos dan caca. <risa> caca en el supermercado, o salchicha Ahora mismo en el stand principal porque hay seis. Vale. Hay seis. Bueno, el año que viene, el triple, en el triple, navidad el... del año que viene, vemos todo lo que hay vale, y bien. vemos los vídeos. Bien, yo le he dicho y os lo digo a todos vosotros: joder, pues ya hacéis el blog y escribís un artículo de cómo comprar bien en un supermercado, no comprar porquería, no comprar caca, mm -hmm. pues luego se lo puedes explicar también en un vídeo. un vídeo ahí claro, chiquitín, tal claro, un vídeo rápido y lo vas poniendo: lo vas poniendo en el blog, en el vídeo, vas poniendo tu foto en Instagram, uh -huh. en Twitter, como has hecho ya, que uh -huh. es lo mismo. Eso lo haces en una o dos horas a la semana y vas dando le vas enseñando a la gente y vas cogiendo un babaje luego te van a buscar en Google oye, mira sí este es, este es bueno sí sí este oye que hay un chileno por ahí que lleva cinco años en YouTube no me acuerdo ahora el canal yo lo sigo porque me interesa la nutrición Juego pelte. el hombre pero, claro, lleva haciendo vídeos por ya, lleva, menos cinco lleva, o seis años no no pero tiempo, tampoco tiempo. pero seguro que en conocimiento no te tiene nada que envidiar, uh -huh. Javier lo que pasa es que le están viendo, vamos, cientos de miles de personas. Claro. Y eso pero es... Vaya, claro, empezó hace 6, 7 años, cinco no sé. pico ¿vale? pala. Pues ese <risa> es el mensaje que quería daros, chicos. Sobre todo para los que queréis trabajar desde casa y sabéis hacer algo bien. Tenéis conocimiento, ¿vale? Uh -huh. Se trata de eh, que regaléis vuestro conocimiento que luego la gente os lo va a devolver. ¿Vale? Es cómo monetizar un conocimiento. Que había dudado yo mucho con este título de este vídeo. Porque no sabía cómo mezclar la dietética con trabajar desde casa. Porque Javier quiere trabajar desde casa. Pero claro, es claro. el tema de dietética y cómo encajar ¿Cómo todo, esto? todo. ¿Cómo todo? metemos ahí todo esto? Pues es difícil, Creo que lo hemos hecho, ¿no? Sí, hemos hecho bien, Creo que la audiencia que lo habéis, sí, sí, sí, lo habéis sí, sí, captado, ¿no? Joder. Porque esto lo podéis aplicar. Yo os lo he explicado a Javier en público. Para que cualquiera lo pueda aplicar a, a su rama de conocimiento. ¿Vale? Uh -huh. Marca personal, chicos. Marca personal. Importante. Bueno, pues nada, Javi, que yo por mí hemos terminado. ¿Sí? Perfecto. Nos despedimos. es un placer. Vale, chicos, hasta el próximo vídeo de Prislan. Y suscribiros. chao, chao.